Estamos de regreso en Fiebre Deportiva, el número uno en deportes, y ahora pues hablamos del torneo empresarial de softball de la provincia de Duarte. Y ahora tenemos los resultados. Sí, vamos a dar una parte hoy y otra mañana, porque tú sabes que hay mucha acción. Agradecer tanto a Jochita Veras como a mi amigo Yolpi María que me envíe estos resultados. A propósito, el próximo jueves vamos a tener a Jochita Taveras aquí en el programa. Mira, dentro de la jornada del pasado fin de semana, eh, en esta serie final de la categoría C1, tenemos que el equipo de las Guaranas venció en el primer compromiso 15 carreras por 13 a constructora Heidi Lin y también en el segundo 18 carreras por 16, esto es en la categoría C1. En la categoría C2 hablamos de la serie final del torneo de softball. Tenemos que el equipo de los abogados ganó su primer compromiso 19 carreras por 8 al equipo de Auto Franklin y luego el segundo 16 carreras por 7, es decir que ganaron sus dos compromisos. En la categoría T1, Riquelme, tenemos que el equipo de joyería Gilbert ganó 23 por 7, al equipo de Ron Columbus. Hubo palo ahí. Pero mucho. Y Ron Columbus entonces ganó el segundo, 16 carreras por 13. Vemos también ahí en la categoría de 1 que el equipo de Centro Hierro Rafa ganó 12 carreras por 10 a la oficina senatorial, el primer compromiso, y la oficina... Senatorial ganó ocho carreras por seis el segundo encuentro. Te dejo a ti, Riquelme, entonces la tercera ronda en la categoría D2. Así es, en esa categoría, en el primer partido, la Iglesia Avivamiento Cristiano cayó derrotada sobre los Agrodosa, siete carreras por uno. O Se fue en el primer encuentro y entonces en el segundo encuentro, la Iglesia Cristiana Avivamiento, 12 por una a Agrodosa. Ese fue el primer partido. Siguiendo entonces con el segundo, Hanle Campio. Eh, derrotaron 17 por 9 El a número Han... 3 al número 2 Exactamente, Harlem Campio 2 17 por 9 a Harlem Campio 3 En el segundo partido entonces Janle en Campio 3 11 por 10 a Janle Campio 2 Entonces siguiendo con la segunda ronda de la categoría de 2 Colmadón Hermanos de la Cruz 11 por 8 a Grupo Gavín Fernández Eso fue en el primer encuentro Y entonces en el segundo juego Grupo Gavín Fernández 7 Colmadón de la Cruz 4 Siguiendo con el otro compromiso, óptica, óptica Máxima Visión, 17 por 0 a Noa en el primer partido. Y entonces en el segundo, Noa restauran 9 y Óptica Máxima Visión 10. Esos fueron okay. los resultados del pasado fin de semana en el torneo empresarial de softball de la provincia de Duarte. Así es que ya prácticamente todo definido, estamos en final gracias a Yolpi. Nos quedamos fuera el equipo nuestro. Se quedó fuera tu equipo. El tiempo era sangre. Ay, ay, ay, <risa> sí, pero bueno. Llegamos a semifinal, por lo menos. Llegaron a la semifinal. Bueno, ya ustedes <risa> vieron ahí todos los que están. Miren, otra información, el tenista Víctor Estrella, también la ta que cuando está Katherine Rodríguez fueron electos los atletas del año en Santiago. Muy merecido, Víctor Estrella. Lo, mira, Víctor es un ejemplo a seguir de superación. Claro. Eh, de verdad que cuando muchos hemos pensado que ya hemos visto lo mejor de él, siempre... Se ha mantenido. Así que felicidades a Catherine Rodríguez y a Víctor Estrella que ganaron los máximos galardones de, en la gala, el Atleta del Año de Santiago, que fue realizada anoche por la Asociación de Cronistas Deportivos de esta ciudad en el Gran Teatro de El Cibao. Felicidades a ambos. Lo de Catherine, inmensa. Esa muchacha ha hecho un trabajo espectacular. Y bueno, lo de Víctor no necesita recordar. Así Excelente. Es. Eh, muy bien merecido los dos premios. Así es Gira, de inmediato entonces en los minutos que nos quedan hablamos de grandes ligas y en el día de ayer fueron reconocidos los jugadores de la semana por la liga americana Mike Trout fue el jugador de la semana, que el hombre está el hombre de los millones, caliente caliente, <risas> Mike Trout por, por la liga americana y Peter Alonso por la liga nacional Así es, en otra información Aaron Hicks y Giancarlo Stanton extienden sus rayas de cuadrangulares de los Yankees de Nueva York a 27 partidos para igualar un récord, Nos vamos con la siguiente información, y Nueva York pues venció eh, 10 carreras por 8 al equipo de los Azulejos de Toronto, eh, Vladimir Guerrero Jr. en ese partido se fue de 5-3 con una anotada Gary Sánchez se fue de 4-0 Bueno, en otro partido, Michael Franco y James Segura conectaron cuadrangulares en la victoria de los Phillies de Filadelfia, 13 carreras por 7 ante los Mets de Nueva York en ese partido, Robinson Cano Tuvo un mal partido de 5-0, Ahmed Rosario de 3-1 con una producida, Jen Segura de 6-4 con dos anotadas y dos impulsadas, y Michael Franco de 4-3 con dos anotadas y tres remolcadas. Bueno, en otro partido José Ramírez se fue de 2-2 anotando una carrera, remolcando otra, en un partido donde los indios de Cleveland obtuvieron la victoria 3-2 sobre Kansas City, en un partido que se demoró una, dos horas y 23 minutos por la lluvia. Wow. Eso sí es fuerte, porque esperar entonces para luego, ya tú sabes, ahí vemos a la imagen de Giancarlo cuando mencionábamos de que él estuvo eh, como uno de los héroes para extender la racha de cuadrangulares de los Yankees. En otro orden, y finalizamos con grandes ligas, que el Marte? Que sigue teniendo... Ese está caliente. ...on fire este ese muchacho, de 4-2, anotando dos carreras en la victoria de los Diamondbacks de Arizona ante los Doyers, ocho carreras por cinco. Ahora sí, nos vamos a hablar de NBA, porque tú siempre dejas la NBA de último para no... Háblame de los premios. ¿Qué te parece? Bueno, Giannis Antetokounmpo, así que se menciona. Yo no sé si yo lo digo bien, pero eso es lo mejor que puede. Hay que preguntarle al, al máster eh, cómo que se pronuncia de verdad. Sí, él sí, lo, él sí te lo va a decir bien. No, él, él mismo dijo, Giannis, en una entrevista, que si a él le pagaran un millón de dólares cada vez que dijeran su nombre bien o por lo menos el apellido él fuera, ya tú sabes porque <risa> es complicado pero bueno, Janice es eh, nombrado el MVP de la NBA es el primer premio para el griego que ha sobrepasado en votación a James Harden que era mi favorito y a sí, Paul George como verdad, en tercer lugar y los otros finalistas por el MVP anunciados en el mes de mayo. ¿Sabes, Gira, que ha pero desatado? Está, pero, me, pero no, digo que no esté mal. Mi favorito era Harden, pero el griego se uh -huh. lo gana. ¿Sabes que Ese premio de, de Giannis ha desatado mucha polémica porque mucha gente dice que Harden se merecía el premio. Incluso Harden promedió 36 puntos. Para, era mi favorito, 36 Harden. puntos y Giannis, 27. Pero yo le comentaba a nuestro amigo Jorge eh, durante la pausa que influye mucho hasta dónde llega el equipo. En esta ocasión, los Milwaukee terminaron con el mejor récord de la NBA y llegaron más lejos y que el equipo de Houston. El, así es, en finales de la conferencia. Además de que el juego de Gianni es diferente al de Harley. No, y realmente no es que no esté merecido, pero eh, a nivel de numeritos, yo entendía... Y mira que yo iba a Milwaukee, lo admito, y todo el mundo sabe que yo quería, por el gran trabajo del griego, que se ha ganado una fanaticada... Eh, pero a nivel de MVP, para mí, el, eh, si yo hubiese votado, voto por Hart. Era mi favorito. Pero, Así es. No, pero merecido también el... Claro, es un trabajo espectacular. Eh, lamentablemente, de hecho, por Giannis no estar al 100%, no estuvo Milwaukee en la final. Así es. Eso fue algo que no le restamos mérito a los actuales campeones de Toronto, pero sabemos que eh, falseó un poquito, falló ahí, no estuvo al 100%, y eso hizo que Toronto aprovechara para colarse en la final. Así bueno, es. Lucas Donsit, eso no me sorprendió, fue electo el novato del año de la NBA. ¿Te pareció bien la elección de Donsit? Claro que sí. Yo pienso que no hay... El novato hay, de los Dallas Mavericks. Pienso que no hay, ¿verdad? De qué quejarse. Rudy Gobert, electo como el mejor jugador defensivo, superando precisamente a Giannis que conquistó al MVP, y también superando a Paul George. Así es, entonces, Lo Williams ha sido elegido como el mejor sexto hombre de la NBA la temporada 2018-2019, al superar en las votaciones a Montres Harrell, su compañero en los Clippers, y al jugador de los Pacers, Domantas Sabonis. Pero mírale la moda, merece traje brilloso. Si hubiera sido <risa> Russell Westbrook, ¿cómo tú crees que se aparece? Ese sí es loco. <risa> <risa> ese se pone un traje extraño eh, que para, que, crees que tú crees que va para Marte. Pero acertada la, para mí la vestimenta de los muchachos ahí que fueron a a tomar sus premios, Riquelme. tenemos que despedirnos, nos informan los muchachos ya. Lamentablemente, llegamos a la Se parte final rápido la hora. de nuestro programa, como siempre agradeciéndoles a ustedes por su fiel sintonía como todos los días y nos volveremos a encontrar mañana, donde estaremos guardando un sinnúmero de informaciones de todo lo que concierne al número uno en deportes, fiebre deportiva. Feliz